Bien, con el estudio que adelantamos, nosotros partíamos de la necesidad de tener un marco amplio de lo que entendemos por tecnología, pero ese marco, si bien teóricamente lo habíamos diseñado para eso, para que fuera abarcador, las respuestas que encontramos en los maestros nos hicieron dar cuenta que nos estábamos nosotros mismos quedando cortos. Entonces fue interesante cómo los maestros, aquellos que tienen un uso muy bueno de las TIC en el aula de clase, tienen una visión bastante amplia, entonces voy a tratar de unir los dos momentos. Digamos que habíamos pensado en una concepción de creatividad que implicara no solamente su uso instrumental, sino también la tecnología como medio que permite establecer relaciones y medio que permite también entenderme un poco. Si las tres esferas, la relación con el mundo, la relación con el otro, la relación consigo mismo. Pero con los maestros, además de eso, descubrimos una actitud bien interesante la manera, sobre la manera como ellos emplean esa tecnología en el aula de clase. ¿Dónde estuvo como los, los hallazgos interesantes? Eh, la actitud de ellos es una actitud equilibrada. ¿A qué me refiero con esto? Que no caen ni en lo que algunos autores han llamado la nofobia y la nofilia, ¿qué es la nofobia, eh, aquel rechazo a la tecnología per se, es decir, aquel que no quiere saber nada de, de tecnología, sea nueva o antigua, o la nofilia, que es la tecnología por sí le importa para qué me sirve, es decir, aquellos que hacen tres días de espera para que llegue el último aparatito sin saber para qué lo van a utilizar. ¿no? Estos maestros. Parten de una posición bastante equilibrada, donde la tecnología eh, no solamente les resuelve problemas, sino que también se vuelve medio de exploración. Pero no están en ninguno de los dos puntos, es decir, están en un punto equilibrado, están en una actitud bastante interesante y además sienten a la tecnología como parte de su quehacer, no la sienten como un añadido impuesto desde fuera. Es más, encontramos que había maestros que la utilizaban con objetivos que se salían del currículo formal de sus instituciones. Etc. Era muy interesante. Eso fue lo que nos llevó a un, un marco mucho más amplio. Estamos eh, en lo que algunos llaman la sociedad de la información, para nosotros es, para otros autores, la sociedad del conocimiento. Algunos marcan diferencia entre estos dos, dos términos, entre estos dos conceptos. Pero digamos que eh, sin importar en cuál nos paremos, bueno, tiene una importancia teórica y, pero no, en este momento no es tan relevante. Sin importar en cuál de los dos nos, uh, nos ubiquemos, la tecnología está jugando un papel esencial en esa nueva configuración de la sociedad. ¿En qué sentido? En que la tecnología, las nuevas tecnologías de la información y otras tecnologías emergentes se convierten en vínculo entre los conocimientos y entre los conocimientos y las personas. Y sobre todo, ayudan a producir nuevo saber de una manera más rápida y dar a conocer ese nuevo, nuevo saber y ese, esas creaciones eh, innovadoras de una manera más rápida. Entonces nos interesaba ver qué papel estaba jugando en la emergencia del talento docente esas tecnologías. Bien, eh, tal y como fue, de, como estamos tomando el concepto de talento, algo, eh, un manejo o una uso sobresaliente de capacidades de, en un campo específico, en este caso la docencia, que no es de carácter, digamos, innato, sino que es de carácter coyuntural, debido a unos factores eh, que pueden ser rastreados y pueden ser estudiados, eh, pues uno de esos factores necesariamente en ese momento tiene que ser la tecnología, en la medida en que, como ya comentaba, no solamente sirve para transmitir el, el conocimiento, sino es sirve para crear nuevo conocimiento aún dentro de las mismas aulas de clase, o conocimiento disciplinar o conocimiento pedagógico pues en, ese, en esa medida era eh, un elemento crucial para nuestro